Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas. Marcelo Quiroga Santa Cruz. Artículo 26. Uso indebido de bienes y servicios públicos. Yo lucho contra la corrupción.